Espero que la reciban con el mismo gusto que nos han recibido a nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, amigos. Les mando un beso. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante: el truco de la N. ¿Qué es eso del truco de la N? Ok, quiero que visualicen: N. Ok. Altos, bajos, altos, bajos. ¿Qué tiene que ser, o sea, qué tiene que ver eso con saber vender? Si sí, yo ahorita empiezo a hablarles así, y no cambio mi tono de voz. Y entonces, en tres segundos los perdí, ¿están de acuerdo? O sea, tengo que imprimir en mi voz altos y bajos. Tengo que saber cuándo callar. Tengo que esperar una respuesta de ustedes, o sea, que me digan, pero que sigue, a ver, habla, ¿sí? Entonces, altos, bajos, altos, bajos, silencios, hago pausas. Ese es el truco para saber vender bien. Si yo estoy en una entrevista de trabajo, y de veras, llego, me siento, Plana la voz. Si estoy hablando en una conferencia y quiero llamar la atención del público y quiero que me volteen a ver y que no se me distraigan, ojo con la modulación de la voz. Las N son importantísimas. Espero que les haya quedado claro. Ese es el consejo del día de hoy. Y nos vemos la próxima semana con otro consejo para que sigan aprendiendo a vender más. Yo soy Maru Panganiba, Les mando un beso a todos. Adiós Ricardo. Nos vemos. Chao.